La Policía Nacional apresó este viernes a Ramón Leonardo Peña, conocido como Joan, que labora como motoconchista en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Peña está acusado del robo de motocicletas, según establece el informe de la institución del orden. Mientras era conducido al comando, Noreste negó las imputaciones en su contra. Quiero, yo quiero hablar con la esposa mía, que no me dejan comunicarme con ella y tienen el teléfono. ¿Y sobre los motores que Que no, que nada más uno, hermano. Nada más un solo motor, no. Yo estaba, oye, yo estaba tomando con un amigo mío en mi casa, entonces, motoconchita. estaba tomando con un amigo mío, me de, de la bebida. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.